Hello. Buen lunes. Pues una pregunta que me han hecho ya varias veces. ¿Cómo protegerme del spam? ¿Cómo nos podemos proteger del spam? Esto es muy complejo, porque el spam, en especial a nuestro correo electrónico, nos llega de muy diferentes maneras. Pero una de ellas que he encontrado, y me parece muy interesante, es cómo protegemos nuestra dirección de correo electrónico cuando la publicamos en internet. Es decir, es probable que en internet, en alguna página, en algún lugar, incluso en tu propio blog, tengas apuntada, tengas escrita tu dirección de email. Así, tal cual, porque, bueno, pues la ponemos para que la gente nos contacte. Pero claro, hay robots, hay bots, hay máquinas que pillan esa dirección de internet, esa dirección de email y te la cogen para... Hacer spam, es decir, para venderla o para, bueno, pues al final vas a recibir, que muchas veces nos pasa, recibimos algún correo electrónico que no sabemos de dónde viene y es porque nuestra dirección estaba por ahí en Internet colgando. Entonces, ¿cómo publicamos, cómo hacemos de manera pública nuestra dirección de correo electrónico a salvo del spam? Pues he encontrado una página que está muy bien. Así que allá vamos. Es esta, se llama Scream. La dirección, la URL que tenemos que poner es scr.im. Y lo que hace es acortarte la dirección de correo electrónico. Lo vamos a ver rapidísimo. Es decir, nosotros ponemos aquí, pues, lo que sea, arroba gmail.com, por ejemplo. Le damos a Protect My Email y fijaos, esta es la dirección que podemos compartir con la gente, que podemos dejar pública. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se pincha en esta dirección, nos manda a aquí, a una especie de captcha, donde dice, bueno, pues... Dime qué pone aquí, C3i5b, entonces escoges de todas estas y cuando pinchas, te da la dirección de correo electrónico que tú querías compartir y esto está protegido. Se queda tu dirección de correo electrónico protegida con Scream. Pues a lo mejor merece la pena utilizarlo. Yo desde luego pienso que merece bastante la pena utilizarlo, sobre todo en esas zonas, míralas, búscalas, donde tu correo electrónico está público. Efectivamente, porque tu correo electrónico puede estar público y encima lo has dejado tú público. Eso es todo. Escribidme, mandadme mensajes, ponedme retos de cosas que queráis saber. Se investigan, gestión del conocimiento, curación de contenidos. Ahí estamos. ¡Hasta luego!